Saludos a todos amigos y amigas de YouTube. Hoy te voy a enseñar cómo posponer un mensaje que te llega en Gmail. Con esto nos referimos a mensajes principales, social, promociones o notificaciones. Si te llega un mensaje y no tienes tiempo para leerlo pero quisiera que te recuerde después ese mismo mensaje que te enviaron puedes hacerlo. Vamos a hacer un ejemplo con este mensaje que tengo aquí que dice FASHION. Lo primero que tienen que hacer es darle clic derecho arriba del mensaje y luego donde dice POSPONER le dan y dice POSPONER más tarde, mañana, más adelante, este fin de semana, la próxima semana, pero también podemos elegir fecha y hora. Vamos a poner que nos llegue a las. El día de hoy. Vamos a poner que nos llegue a las y 38. A las 2 y 38. Lo, las 2 y 39. Porque ya pasó el 38. Vamos a marcar la hora. entonces podemos ir a otro a otra parte para que veamos cuando se marque que llegó un mensaje nuevo podemos ir a cualquier parte y vamos a ver que nos llega este mensaje y podemos ver que el mensaje que marqué Llegó de nuevo. Eso era lo que quería mostrar en este video. Cómo posponer un mensaje para que si no podemos leerlo en el momento que nos llega. Poder recordarlo más tarde para no olvidar este mensaje que nos acaba de llegar. Cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del video. Hasta la próxima.